Ayer entró en vigor las nuevas leyes administrativas, Ley 39 y Ley 40 de 2015 sobre el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico de las administraciones públicas. Estas nuevas leyes vienen a establecer unos principios y unas obligaciones para las administraciones que van a suponer un potencial enorme para los datos abiertos. Esos principios son el que, en primer lugar, el procedimiento de las administraciones pasa a tramitarse electrónicamente por defecto. Antes era una forma especial, ahora será la forma habitual. Los documentos electrónicos, el archivo electrónico único, el expediente electrónico, todo ello con, cada, con, con sus correspondientes metadatos van a permitir que dispongamos de un mayor volumen de información en formato electrónico y, además que, además, que lo tengamos con mayor inmediatez. Esto nos va a permitir ser mucho más transparentes, vamos a poder contestar cualquier petición de información en un tiempo mucho menor y, a su vez, vamos a poder disponer de una información mucho más generalizada en formato electrónico para ponerla a disposición de, ...de los ciudadanos y las empresas a través del portal eh, datos.gov.es. Aporta, el evento que hemos celebrado hoy, es un evento que está totalmente vivo. Es un evento que nos permite reforzar la idea de los datos abiertos... ...y la reutilización de la información. Es tan así que aparte de que en el plan de transformación digital del Gobierno de España en el que la Línea 7 de, de acción se centra en todo lo que tiene que ver con los datos abiertos y la reutilización de la información. También en el ámbito internacional nos encontramos con que el, el impulso político está siendo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con transparencia y con datos abiertos. Así, en el último Consejo celebrado eh, a finales de agosto, el 30 de agosto, el Consejo de Europa, eh, al, da, ...al analizar el plan de administración electrónica 2016-2020 de la comisión... ...hace una serie de recomendaciones a los países... ...entre los que cabe destacar el que los países debemos desbloquear... ...los datos y las estadísticas fiables y promover una innovación basada en el dato... ...así como el que cuando cualquier ciudadano y cualquier empresa solicite un dato... Se le sea facilitado siempre que, no, siempre que sea posible legalmente, con el objeto de que se puedan crear nuevos productos y nuevos servicios de valor añadido basados en el dato. Sería como una datificación de esos servicios y esos productos.